Las personas mayores solucionamos muchas cosas de la casa cada día, aunque a veces necesitamos ayuda. Así que, pregúntame, ¿necesitas que te eche una mano? Con tus preguntas muestras interés. Con tus preguntas respetas la autonomía de las personas mayores. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.